Bueno, vamos a ver cómo evaluar un artículo con el rol de revisor en el OJS. Eh, bien, ¿qué opciones hay? Eh, ¿qué, ¿Qué puede ocurrir cuando nos eligen como revisores, como evaluadores externos en una revista que usa OJS y que el proceso editorial lo hacen por dentro del OJS? Recuerden que hay revistas que usan OJS, pero que siguen haciendo por mail las cosas. Hasta que se adapten a full con el, con el software. Entonces nosotros como, como evaluadores, eh, en vez de evaluar por mail, lo común nos pueden hacer evaluar por dentro del sistema. No es complicado, es bastante simple. ¿sí? Tiene un par de cuestiones, pero es dentro de todo simple. Eh, bien. ¿Qué ocurre? Nos tiene que llegar un correo electrónico. Eh, informándonos sobre la revisión. Si ustedes no, no tienen una cuenta en el software, no importa, porque se los pueden crear en el momento. ¿sí? En, ese, en ese caso, le estaría llegando esto más el usuario y la contraseña. Yo ¿sí? como tengo una cuenta como evaluador externo en una revista, no habría problema que me tenga que crear uno, yo ya tenía creado la cuenta. Así que... Pero en el título caso, también le llega la contraseña y el, y, y el usuario. ¿sí? Guárdenlo, eso siempre. Porque seguramente... En un futuro le van a pedir lo mismo. ¿eh? Hacer revisiones. Y con esa cuenta. ¿Bien? Bueno, ¿qué tenemos acá? Esto es un correo electrónico por defecto que no llega. Puede estar algo modificado según la revista. Las revistas lo pueden modificar. Pero por defecto viene así. Eh, bueno, te dice que... Bueno, tengo el convencimiento de que será un gran revisor. De bla, bla, bla. Bueno. Eh, el título que ha sido enviado a... Pruebas, el nombre de la revista, ¿no? Pero sería A, ah, revista tanto. A continuación encontrará el resumen del envío con la esperanza de que aceptará llevar a cabo de importante. Bla, bla, bla. Bueno. En fin, ¿dónde tienen que clicar acá? Vayan acá, a URL del envío, ¿ven? Apreten clic acá, o abajo están los datos, ¿no? Del artículo. Acá está el título y acá está el resumen. Listo. Y la firma de la revista, ¿no? Acá abajo. Que bueno, acá como una revista de prueba tiene eso. Pero cliqueen acá. Una vez que cliqueen, te van a pedir eh, que pongas el nombre, el usuario, mejor dicho. Y la contraseña. Bien. Uno cuando entra eso, lo manda al panel de control del, del software. No es complicado. Entra en el artículo. Eh, yo tengo dos acá. Dos acá. Este sería el que... El que tengo que revisar. Cliquean y listo. ¿sí? En mi lista están los artículos activos que tengo para evaluar. En archivos eh, están los, lo, lo, las evaluaciones que complete. Recuerden que acá arriba a la izquierda siempre pueden cambiar eh, la revista en la cual trabajar. Acuérdense que ustedes pueden. Ustedes o tienen, si bien tienen una cuenta, pueden tener, esa cuenta puede tener múltiples roles. En diferentes eh, revistas. Yo tengo múltiples roles en una revista. En mi lista también aparecerían los archivos que tengo como autor. Entonces se van mezclando las cosas. Los roles, las cosas. Así que nada, bueno. Pero como revisores, acá tenemos el plazo de respuesta. De si vamos a decir si o no vamos a dar la revisión. Y el plazo de cuando tenemos que revisarlo. Terminar la revisión. Bueno, si vamos a entrar. para qué? Porque más allá de que, imagínense que no puedan. Tienen que decir que no lo van a hacer. ¿Mm? entran, bueno eh, ha sido seleccionado como posible revisor del siguiente envío, a continuación encontrará resumen de la, de la propuesta, así como el cronograma para la revisión, etcétera, bien, título y resumen del artículo, bien tipo revisión, doble ciego y acá está el artículo que les puede dar la opción o no de descargarlo, o si sea, hay algunas revistas que no te dejan descargarlo hasta que digas que sí acá está libre, una revista de prueba pero algunas revistas Bastantes, no te dejan descargar el artículo. Si queremos ver las palabras claves y otras cuestiones, podemos ver acá, en más detalles. ¿sí? Acá, ver todos los detalles del envío. La planificación. Petición del editor. Esto es cuando el editor emitió la petición de, o ustedes si pueden ser o no revisores. Fecha límite de la contestación de sí o no van a ser revisores. Pasada esa fecha, usualmente les llega un mail de recordatorio. ¿sí? Eh, y fecha límite para la revisión. ¿Sí? Si no llegamos, no, no podemos rechazamos y listo, creo que en el paso siguiente si rechazamos les mando un correo electrónico al, al editor, eh, bueno, pero puede ocurrir que la fecha es muy próxima, le decimos mira, no, no podemos porque la fecha es muy próxima, lo siento mucho, muchas gracias, y listo si aceptamos, apretamos acá, ¿sí? Poner, apretamos acá en el clic acá que son las, de, las declaraciones de política de privacidad eh, nada nada nada importante, nada relevante digamos. Eh, aceptamos En el segundo paso les aparecen las directrices de revisión que son? Las políticas de revisión La revista nos dice Cómo a nosotros evaluar las cuestiones Hay muchas... A ver Se pueden haber mucha, muchos puntos De cómo tenemos que evaluar las cuestiones Como, como referato, por ejemplo Nos puede decir, por favor llena el formulario de revisión Y no toque mucho el Word Sí, porque suele ocurrir, eso ya no se, no se corrige mucho sobre Word en la mayoría de las disciplinas, otras sí, pero. Pero bueno, esa es una regulación, por ejemplo. Entonces, acá estaría todo ese tipo de cuestiones, cómo tenemos que corregir. Eh, si bien tenemos que seguir estos pasos, que son muy simples, ¿no? Si la revista no colocó nada, va a aparecer esto. Por lo menos en la versión que, eh, que está en la descripción del video, de la versión del JS que estamos. sí. Según la versión puede ir variando, pero si no, parece un, algo parecido, como esto, ¿sí? Pero bueno, es una revista de prueba, no parece nada, ¿no? Estas son las directrices, no es el formulario. Ojo. ¿eh? Continuamos con el paso 3. Ténganlas en cuenta, las directrices, ¿sí? Suelen estar también cerca de la revista, en la página de la revista, públicas. Bien, acá, bueno, repite el archivo, porque en realidad, acá apa aparece por primera vez el archivo. Si la revista, ¿se acuerdan yo en el primer paso le dije que, si no ponemos que sí, hay muchas revistas que te restringen ver archivos. ¿sí? Acá aparecería por primera vez en dicho caso. Pero como en esta era es una revista de prueba y lo dejé libre, eh, aparece también el primero. ¿sí? Eh, acá podríamos descargar el artículo en que se dé dicho caso. Y abajo aparece el formulario de revisión, ¿sí? El formulario de revisión, eh, bueno, llénalo con cuidado cuando sea el momento para llenarlo. Eh, si no hay formulario de revisión, cosa que sería muy rara en una revista, aparece por defecto estos dos cuadritos, que es un comentario para el autor y el editor, y otro solo para el editor. Eh, a ver, la mayoría de las revistas tienen un formulario de revisión. En dicho caso aparecería acá, y sería un poco bastante largo. Entonces lo van llenando. No necesariamente tienen que llenarlo todo en el momento... Si no, se van para abajo de todo y ponen este botón gris que está acá. Que bueno, como le dije en el video de los autores, las traducciones de los JS son malas. Entonces, eh, aparecen cuestiones con código que aparecen. Pero traducido en inglés, de hecho, si lo cambiamos en inglés al sistema que acá está el cambio de idioma. Inglés, portugués, francés. La interfaz del usuario. Va a salir bien lo que sería eh, este botón, que en realidad dice... Salvar para llenar más tarde. O sea, para terminar más tarde. Eh, apreten el botón gris y vuelven cuando quieren a seguir. Buscan el mail en su correo electrónico y vuelven acá. O si, si no, se pueden guardar el link. Acuérdense. O si no, pueden entrar en la revista y loguearse de la revista. Es lo mismo. Cualquier forma de entrar, pueden hacerlo. Eh, pero bueno, llenan, llenan el, el, el formulario de revisión. Yo voy a simplemente poner esto. Así. Como para rellenar algo. Y además, abajo, donde dice subir acá... Dice, además puede subir los archivos para el editor y o el autor los consulten, incluyendo versiones revisadas del archivo original. O sea que acá, si además de la, de, del formulario de revisión, nosotros como referato hemos colocado algunas cuestiones en el Word, las podemos subir acá. ¿sí? Vamos a subir un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Como, por, imagínense que llené un formulario de revisión que. Como le dije anteriormente, si no hay ningún formulario, como es el caso de esta revista de prueba, te aparecen esos dos cuadrados, pero le va a aparecer un formulario que lo llenen, ¿no? Eh, vamos a poner acá subir fixero para subir una versión revisada del, del paper original que, venimos, que viene del proceso, proceso editorial. Eh, continuar, ponen continuar, nada que agregar, completar. Eh, bien. Si bien acá tenemos un solo texto Que es el texto de, que nos asignó el editor A nosotros como evaluadores eh, Depende de la disciplina puede haber varias cosas Puede haber tablas y ese tipo de cosas ¿No? Recuerden eso eh, Bien Hemos subido eso hemos llevado, Imagínense que tiene un formulario de revisión acá Bajo un poquito más Discusiones de, la re, de revisión Acá podemos abrir alguna discusión con el editor Si es que es necesaria Imagínense alguna situación que puede ocurrir No sé Añaden la discusión, seleccionan al editor acá Importante eh, Ponen el título y el mensaje Incluso pueden subir archivos adjuntos acá ¿sí? ah, Igual acá no tienen que llenar la revisión La tienen que llevar acá ¿sí? acá Y llenar el formulario acá eh, Bajamos Y elegimos una recomendación para el editor ¿sí? ¿Qué recomendaciones hay? Aceptar el envío, publicarle con modificaciones Reenviar para la revisión Reenviar otra publicación no publicable Y ver comentarios Tema aparte, con respecto a las recomendaciones. En el OJS eh, los editores y los gestores de, de las páginas no pueden cambiar esto. Esto viene por defecto y no se lo puede cambiar. Quizá en el, en el formulario de revisión, a ustedes como de valores les, les hagan poner una recomendación y después tienen que repetir una recomendación acá. Traten de colocar lo más parecido posible, si es... Una publicación que tiene que, el autor tiene que hacer unas modificaciones, está bien, pero tiene que hacer unas modificaciones que están vistas, no muy graves, pero tienen que hacerlas, pónganle publicarle con modificaciones. ¿sí? Algunas revistas, desde el, los informáticos directamente, tocan esto y, y pueden modificarlo, pero como la, la Universidad Nacional de Córdoba tiene múltiples revistas, si modificamos para uno se modifica para todo, entonces lo dejamos así como está. Pero ustedes como evaluadores, elijan alguna, no importa. ¿Qué significarían? Eh, ¿Aceptar este envío? Es aceptar este envío. Eh, bueno, sería raro. Sin, sin modificaciones, un, un paper es raro. Pero bueno, este supongo será el más usado por los evaluadores. ¿Reenviar para revisión? Significaría para una segunda ronda, una recomendación para una segunda ronda. Se me ocurre eso. Y estos dos, en realidad, estos dos son no publicables, son rechazables el artículo. ¿Sí? Elijan uno porque es obligatorio voy a poner publicarle con modificaciones ¿sí? eh, No es una decisión editorial esta Es una recomendación que nosotros como evaluadores Le damos al editor Que después toma las decisiones editoriales Y ¿sí? nosotros tenemos que completar eso eh, Y como le dije La recomendación es algo que aparece por defecto Y no lo pueden cambiar ¿sí? Incluso ni los editores lo pueden cambiar Desde la, los ajustes de la, de la revista Así que elijan uno como evaluadores Por más que les repita acá en el... En el Formulario de revisión, sí, eh, de evaluación. Presenta la solicitud cuando ya están seguros. Si no, como digo, apreten el botón gris para volver más tarde y llenarla más tarde. ¿sí? Presentar solicitud, aceptar y listo. Terminó la evaluación. Pueden seguir añadiendo las discusiones de revisión. Pueden avisarla acá, se me ocurre al editor. Y creo que le, le, al editor le va a llegar una notificación, pero no le llega el mail. Así que cualquier cosa le pueden avisar por acá. Eligen al editor... Encargado de este proceso editorial con el que hemos tenido comunicación, eh, ponen eh, completado en materia, sería el título, ¿no? Completado la, la, la revisión y ponen acá, muchas gracias, etc. Después el, el editor les enviará el certificado si es que hay certificados, etc. Pero nada más, como evaluadores, no tenemos que hacer más que estas tres cosas. Cualquier cosa, pregunten en el video, eh, no hay problema, lo vamos a responder. Eh, capaz que no requieren para otra segunda ronda, se me ocurre, puede ser, algunas revistas tienen la política que en segunda ronda no, que no usan en diferentes rondas el mismo evaluador, qué es sé yo, eso depende de la revista, las políticas de revisión, todas esas cosas, así que no es muy complicado, voy a repasar un poquito la solicitud, decimos sí o no, a veces nos dejan ver el archivo, a veces no, cuando no nos dejan solo vemos el título y resumen, la planificación de la revisión que nos dio el... El editor, vemos si podemos. Si podemos, continuamos. Nosotros no podemos cambiar las fechas, obviamente. Eso lo decía el autor el editor. Después, en el paso siguiente, están las directrices. Que nos dicen cómo tenemos que evaluar. Las políticas de evaluación por pares. Aunque serían más las directrices de evaluación. Las políticas de evaluación, la evaluación por pares son otra cosa parecida, digamos. Eh, acá nos dicen cómo evaluar. Eh, continuamos. Tengan en cuenta siempre esto. Eh, descarga y revisión acá. Recién nos daría... Para ver el artículo, si es que la, la revista lo tiene la política de esa forma, y a continuación en el formulario de revisión, en la misma página. Y a continuación, si tenemos que subir un Word modificado. ¿sí? Siempre podemos abrir discusiones. Y al final, cuando tenemos todo completo, una recomendación, cualquiera elijan, parecida a un. adaptada a una realidad. Eh, coloquen una, aunque en el formulario de revisión siempre hay, hay, hay, suele haber recomendaciones, no importa, elijan una eh, y presenten la solicitud. Sí, no es complicado, así que bueno, listo, nada más.